Nos vamos a meter en la historia que hoy nos trae Julián Chabert en el marco de esenciales, de la tarea que hacen Juli con la Fundación Grupo América y nos vamos a La Valle, a El Retiro. El Retiro, para ubicarte, si vas, alguna vez has ido a San Juan por el Encón si vas a Altas cumbres de Córdoba, que generalmente podés ir por ese camino porque es más rápido... ...unos 30 kilómetros antes de llegar al Encón, tomás hacia el este... ...y son 36 kilómetros por una huella de tierra... ...que necesitas una camioneta 4x4 sí o sí... ...porque es tanta arena, tanto polvo... ...que en un auto común no puedes llegar... Claro. ...¿por qué dijimos y hablamos de solidaridad que contagia?... ...porque así, cuando fuimos a Malargue... ...te acordás que fuimos al Alambrado... ...y llevamos ropa de la campaña Frio Cero... ...y llevamos sí. juguetes... ...la gente que hace este tipo de viajes... ...que son, te decía, son egresados del Iso Agrícola... ...compañeros de colegio del 67... ...gente muy grande que se dedica... ...gente muy grande, no chicos, no les quiero decir viejo... ...lo que estoy diciendo es... ...gente que ha vivido mucho y que ha encontrado en la solidaridad... Claro. Esta, ...esta cuestión de juntarse con sus amigos... O sea, ...ellos llevaron ropa, ellos llevaron mucha mercadería... ...pero me dijeron, Julián, ¿te querés venir con, con la Fundación Grupo América... ...y querés que hagamos algo grande? Bueno, eso salió, fue también la ayuda de la campaña Frío Cero... ...la gente de Procrear de Maipú... ...que es la esposa de Sergio Vejero, ...Fernanda, que le mandamos un beso... ...que siempre junto unos Sergio juguetes... Sergio Vejero, contemos, es nuestro... Tenés ...amigo razón. camarógrafo... ...amigo camarógrafo que ya no, no trabaja con nosotros... ...pero digo, juguetes nuevos... ...que ya vas a ver lo que generan los chicos... ...más la mercadería... ...más esta ropa de frío cero... ...y la gente uh -huh. egresada del liso agrícola... ...llevaron plantas especiales... resistentes al calor... ...para gestionar una huerta orgánica... ...en el medio del desierto... ...complicadísimo bueno. por los calores gigantescos que hacen... Todo esto en el medio de una comunidad que nos esperaba con muchísima alegría, con muchísima ansiedad, que nos recibió, como suele ocurrir en las escuelas albergues, bailando, y salió este hermoso, hermoso informe. A ver. Entremeo no es el entremeo de, de Corrales. Bienvenido a mi escuela, usted los lo es Semillita de chaña, semillita de ropa, el tiempo preciso. Este viaje comienza en la Guardia de Canal 7, cargando la ropa de la campaña Frío Cero, junto a la ayuda de muchos mendocinos solidarios. Continúa rumbo al norte durante 150 kilómetros hasta llegar al paraje de El Retiro en pleno secano lavallino. Hasta allí acompañamos a este grupo de amigos hermanados con la necesidad del otro. En este caso, las familias del Retiro y los alumnos del Colegio San Alfonso María del Ligorio que nos recibieron bailando como es su costumbre. ropa, juguetes, mercadería y plantas resistentes al calor para dar vida a una huerta escolar en pleno desierto. Este viaje continúa con la vivencia profunda de que en estos lugares la escuela es familia y la solidaridad se contagia porque esa es la única manera de gestionar el día a día. Este eh, para vos, Zaira, porque te gusta la lectura. Y esta mochilita para vos, Violita, para que guardes tus cosas para mañana el viaje. Comienzo con la nena. Ariana. Venga, señorita. Un peluchito, porque sé que a usted les gusta. ¿Sí? Los trabajos de los chicos, nosotros trabajamos con lo que tenemos en la escuela. Eh, piedra, lana, palitos, cartón. Y ayer decidimos hacerle un souvenir, un presente, para que cada uno de ustedes se llevara un regalito, hechos por ellos, que está hecho con amor, para que nos recuerden y les den ganas de venir otra vez. Y así, nuestro viaje llega a su fin, nutrido el cuerpo y alimentado el alma, siendo testigos una vez más de cómo en este rincón de la patria niños y maestros construyen un futuro que depara algo más que médanos, huellas y corrales. Quiero que lo cierres vos. Bueno, vos viste lo que es sí. escuela, viste que nos, re, nos, re, nos estaban esperando detrás de un portón sí, y cuando sí, llegamos sí. salieron con un cartel con el tema de Sandra Maya, que es Calullo uh -huh. del Desierto, que es un himno del, del secano lavallino. Nosotros usamos dos versiones, la de los chimenos, que sí. a mí me encanta, y después la de Sandra Maya, que tiene una voz infernal y que ella es una representante del secano lavallino. Salieron, aplaudieron, estaban uh -huh. y me decía, la, la directora dice se levantaron ya sabiendo que ustedes iban a venir y todo el tiempo, y a qué hora vienen y qué vamos a hacer y vamos a bailar, y queremos bailar esto y queremos bailar lo otro, y nos bailaron en la puerta de la escuela, que está sí. esa imagen, y después querían bailar, y yo le dije, vamos al medio del Médano, que es esa imagen que, que se ve que están bailando, que no hay nada, o sea que está todo el claro, Médano, y el, desierto, plas, sí. el desierto, el secano. Todo el tiempo bailan. Eso te iba a preguntar, ¿quién está detrás de que tengan tantas ganas de bailar? El espíritu, ¿no? Y, ¿no? No, no, me no, imagino gusta que bailar. hay un profesor de música, de baile, hay algún tienen un material profesor, docente sí, muy grosso. ahí. Tienen un profesor de música, pero no es la primera vez que en una escuela albergue, y sobre todo en el secano lavallino, los chicos expresan alegría bailando. ¿En serio? Es muy, es muy de ellos bailar. Es más, uno de los bailes que viste estaban bailando cha-cha-cha, merengue. Ah. Esa, el el, el y... Tiago cuando hace así, bailan, todo bailan. Les gusta <ríe> mucho bailar. Fuimos, hicimos esta parte soledad y la directora nos quedamos sin tiempo, porque es, es, es difícil llegar, tenés como tres horas de viaje de, de ida y de vuelta. Y la directora le dijo, Julián, tenés que venir a pasar la noche con nosotros, así que la segunda parte va a ser eso. A hacer eso. ¿Cómo hacen todo el tema de la enseñanza huarpe, que para nosotros en una escuela puede ser algo totalmente ajeno y para ellos son sus abuelos, lo vimos cuando fuimos a la escuela claro. pisurno O sea, y... se, se toman el trabajo de un enseñanza huarpe, imagino, mucho más profunda que la del resto de la provincia. Claro, pero es algo que para ellos es muy cercano porque es la historia de su propia familia. Sí, ellos no vale. son todos en estos lugares son descendientes de huarpe y se reconocen dentro de distintas eh, comunidades uh huarpes. Y para ver también el trabajo de los maestros nocheros, que son estos maestros que acuestan a los chicos y mientras los chicos duermen no pueden dormir porque tienen que estar atentos más que un padre, pues nosotros dormimos uh -huh. cuando nuestros hijos duermen, ya, de estar... si no respiran bien, si tienen algún problema, si tienen algunas todo Entonces el maestro nochero duerme de día uh -huh. y está toda la noche despierto. Es más, no tiene cama, tiene una sida para que no se duerma. Así Qué que me parece locura. muy interesante contar eso. Bien, nos vas a traer toda esa historia. Saludos Va, a, toda a, a, la, a toda la escuela Ligorio que tenemos que volver en dos semanas, no están albergados, así que uh -huh. ese es otro tema. La directora es de San Martín, hay un maestro de La Paz, hay un maestro de Guaymadén y viajan esa cantidad impresionante de kilómetros, por eso están albergados ocho días y están seis días en, en la casa. Bien, que esto pasa en muchas partes de la provincia, pasa acá y pasa en el sur también y, claro. y, y está buenísimo que lo has traído varias veces ese me tema encanta, a esta mesa. Me encanta, Julián Chabert, 10 eh, felicitados, Gracias. mínimo spoiler, mínimo. Bueno, lo que, lo que viene la semana que viene es la campaña de vacunación con la posta sanitaria móvil, que también uh -huh. es muy interesante, estamos hablando tanto de la escuela, sí. donde ponen la posta sanitaria para agarrar padres y madres y hacerle todos los controles, al lado de una escuela, en el medio del campo, y este, este, fuimos a hacer la, la vacunación nueva, esta, esta última campaña, eh, a, al ladito real del padre. cerca de los fagos de claro. Gracias, Juli. Gracias a ustedes.